Hoy me voy a ganar unos cuantos enemigos más de los que ya tengo dentro del mundo de PrestaShop porque vamos a hablar de un temita que veo que últimamente es bastante frecuente y aunque ya se ha mencionado durante años y años en el foro de PrestaShop pues obviamente van entrando usuarios nuevos de hecho seguramente si me estás viendo, estás siguiendo este canal eh, bueno, un porcentaje me seguís desde hace mucho pero va entrando mucha gente nueva, ¿no? que ha iniciado su tienda PrestaShop en este último año o incluso quizá en los dos últimos años, de hecho... A raíz de la mindemia que tenemos en curso, pues esto es algo que se ha dado de forma natural. Muchas personas han descubierto PrestaShop y veo que arrastramos eh, costumbres, por ejemplo, que se suelen realizar en el mundo de WordPress, como es la de actualizar cada X tiempo para estar a la última. Esto bajo mi experiencia, que no quiere decir que mi opinión sea la mejor, vale, pero bajo mi experiencia, que sabéis que siempre me posiciono más desde la parte desde el punto de vista del pequeño y mediano emprendedor, que somos la mayoría de emprendedores que usamos PrestaShop, bajo mi experiencia yo diría que no estemos actualizando continuamente. Ahora os voy a decir por qué sí y por qué no, en qué casos sí lo recomiendo, en qué casos no lo recomiendo y qué tener en cuenta. Eh, algunas personas me lo estáis preguntando por privado, así que directamente os mandaré este vídeo y bueno, digo, creo que puede servir para muchas personas. En el caso de que sí tengas que actualizar PrestaShop, voy a dejar por aquí en la esquina del vídeo otro que había hecho hace un año y pico también, quizás ya ni me acuerdo, sobre cuáles son los pasos que te recomiendo seguir o que bueno, yo sigo cuando actualizo PrestaShop. La otra es eh, comprar directamente algún módulo o algún servicio, hacer una inversión y que te lo haga otro, pero es una inversión que normalmente ronda los 200 dólares de ahí para arriba, siempre tiene esa posibilidad. Pero en el caso de que tus recursos sean limitados, vamos a, a tocar madera, a tocar tierra, a ser, a ser eficaces. Bien, ¿en qué ocasiones sí te recomendaría actualizar PrestaShop? La primera sería, y la más importante, solamente si tu tienda eh, corre riesgo, o sea, si tiene algún eh, agujero de seguridad. Bien, porque alguno de, los, alguno de los plugins, o sea, de los módulos, o tu plantilla se haya descubierto algún agujero de seguridad recientemente, que algún usuario lo haya comunicado, lo haya compartido. Esto alguna vez ha sucedido a lo largo de la historia de PrestaShop y normalmente en el foro oficial se sabe, o bueno, dentro de las comunidades, los grupos en Facebook o así, eh, se va comunicando y se va sabiendo. Pero no es algo que suela suceder. Por las características que tiene PrestaShop no tiene esa tendencia a, como en el caso de WordPress, recibir tantos bots y tantos intentos de hackeo y, y amenazas de seguridad, ¿no? No quiere decir que esté exento, pero es mucho más, mucho menos frecuente. Entonces, salvo que haya algún fallo de seguridad, yo te diría, no es necesario que esté actualizando la tienda. Estoy editando el vídeo y me he dado cuenta que me olvidaba, me olvidaba de un punto, una posibilidad, es que tú ya tengas la tienda instalada y resulta que descubras que la versión que instalaste tiene fallos. Fallos que necesitas resolver porque sin eso ni puedes gestionar el catálogo, ni puedes hacer ventas o, o gestionar las ventas o estrategias de marketing o tiene un fallo muy gordo la plantilla o alguno de tus módulos principales y necesitas sí o sí a fuerza actualizar otra versión posterior porque esa versión ya resolvió ese problema en ese caso sí claro te toca actualizar nada más que ten en cuenta y poner la balanza si te trae más cuenta actualizar o montar una página de cero volver a recular un poco y empezar de cero a... en vez de actualizar justamente por, por todos los proyectos contras que tiene cada uno de los dos casos en el caso de que no tengas mucho importado de datos, de catálogo tal, y que no tengas pedido, yo te diría, empieza de cero. Acabas antes. Eh, segundo caso, eh, me, me puede decir, bueno, es que yo tengo la versión 1.5, la versión 1.6 de PrestaShop, quiero utilizar versiones nuevas de la 1.7, o estoy dentro de la rama 1.7, pero quiero alguna función nueva que ha sacado la 1.7.8 o algo así, ¿no? Entonces, si esa funcione. Eh, las vas a necesitar para tu día a día, para la administración de la tienda, para la gestión de los pedidos, o simplemente te va a beneficiar a nivel estratégico, a nivel de cerrar más ventas con diferencia, entonces te diría, ok, lánzate a la piscina. Eh, pero siempre tiene que ser que haya una gran diferencia, yo te diría, solamente actualizas si vas a tener un mucho mayor beneficio, si actualizas que si no, porque el hecho de actualizar no es le doy al botón de actualizar módulo y, y plugin y ya está. De hecho, si este es tu caso, si vienes de versiones previas a la 1.7, olvídate de que el One Click Upgrade funcione, ¿vale? Porque puede darse el milagro de que suceda, pero normalmente una actualización vía One Click Upgrade o se va a quedar por el camino o te va a arrastrar errores. O sea, actualizar de una rama a la siguiente, cuando me refiero a rama me refiero a de la 1.5 a la 1.6, de la 1.6 a la 1.7, de la 1.5 a la 1.7, de la 1.6 a la 1.8, esos son cambios de rama en esos casos, casi siempre es preferible hacer una instalación limpia y traerse todos los datos de la instalación anterior a la instalación nueva. ¿Vale? Cuando me refiero a traerse todos los datos, me refiero a importar eh, categorías, productos, con todos sus atributos adyacentes, tus clientes, tus pedidos, tus catálogos, tus reglas de carrito y todo eso. ¿no? no es un proceso fácil, por eso te dejé el vídeo de cómo hacer la actualización aquí arriba. Entonces, tenlo muy en cuenta. Uh, es un tema que te suele llevar días y en algunas situaciones semanas porque hay que estar supervisando muchas cositas de eso va el otro vídeo que ya había grabado hace tiempo te dejo por aquí el último año me he topado con un montón de situaciones de hecho hay una tienda en cuestión que tengo atravesada si me estás viendo rodrigo sabrás de qué hablamos eh, y se han dado muchísimas estas situaciones de que tenemos que hacer compaginar la base de datos antigua con la base de datos nueva las tablas van cambiando su estructura de una versión a otra y cuando hay que hacer una supervisión manual eso se convierte en un problema sobre todo si tenemos una tienda abierta que sigue generando pedidos, sigue registrándose la gente sigue habiendo modificaciones o seguimos actualizando el, el catálogo porque claro mientras estamos haciendo eh, trabajando en la página de desarrollo a la vez tenemos otra en producción que luego tendremos que sacar esos datos de nuevo antes de abrir la de desarrollo al público ¿no? Que por cierto, si te interesa esto de qué es producción y desarrollo y cómo puedes tener eh, dos PrestaShop a la vez, uno que no lo toques porque sea el que tiene la tienda abierta para el público y que el otro te sirva para hacer pruebas, actualizaciones, modificar diseño, estilo, etc. Eh, también te dejo un vídeo por aquí. Continúo con las razones del por qué sí o en qué caso sí te viene bien actualizar PrestaShop. La tercera sería, mira, pues resulta que mi plantilla la han actualizado y le han metido tal módulo que me sirve de maravilla para tal estrategia que estoy implementando en redes o en email marketing o en algo por el estilo. En ese caso, claro, si te va a suponer un beneficio en venta, hazlo. Como, como decía antes, si va a ser más bien que mal, con diferencia, con una enorme diferencia, ok, aviéntate a la piscina. Y la cuarta te diría, si te sobra el dinero, tienes un programador que lo hace por ti, está bien que el programador se pelee con la actualización de PrestaShop Seguramente a él le va a costar mucho menos tiempo porque ya está acostumbrado, lo conoce, batalla con PrestaShop y ya tiene experiencia con hacer actualizaciones y le va a resultar mucho más fácil, ¿no? Actualizaciones, migraciones, son cosas similares. ¿En qué caso no te recomendaría actualizar PrestaShop bajo ningún concepto? O sea, salvo que sea masoca, de verdad, que sobre el tiempo, el dinero, ¡no! Bajo ningún concepto y te diría, a mí no me gusta imponer mi verdad, pero tampoco me gusta ver sufrir a los demás inútilmente. Entonces te diría, fíjate de mí, fíjate de mí, yo sufrí ese frío. Como decía Laura Pausini, ¿no? Pues sí, así tal cual. Primera razón, por estar al día, por tener la última versión. Como decía, no funciona como WordPress. Prestashop no funciona como WordPress, ¿vale? En WordPress es muy fácil, eh, no arrastra tantos problemas. ¿Por qué? Porque puede ser que Prestashop recientemente haya sacado una versión que considera como estable incluso que no sea una versión minor sino un parche como en este caso en esta fecha la 1782 pero ten en cuenta que no solamente solemos tener lo que es el core de prestashop funcionando en la tienda sino que tenemos una plantilla que suele ser una plantilla premium ciertos módulos que sean de pago o no los hemos descargado de, di de diferentes fuentes y lo que hay que supervisar o sea hay que hacer una supervisión previa a la actualización y es que esos módulos sean compatibles con el core de la nueva versión o con la nueva versión de PrestaShop, lo que llamo el core sería el corazón ¿no? o lo que es el PrestaShop, solamente el PrestaShop, nada externo, nada de terceros desarrolladores. Entonces es muy frecuente que la gente se adelante, se, se, se envalentone y diga voy a poner la última versión sin supervisar si la plantilla se actualizó, es más, si incluso la plantilla después de actualizarse se ha comprobado, la comunidad ya tiene experiencia de que efectivamente no esté fallando. Y últimamente veo que sucede muchísimo, por ejemplo en el foro de sanitud ya sabéis que recomiendo muchísimo los módulos y las plantillas de sanitud de hecho son parte de mi caja de herramientas con la que trabajo. También os dejaré un vídeo por aquí al respecto de eso en el caso de que todavía no sepáis y tal, pero no me voy a ir por ahí. Eh, pero estoy viendo algo que no sucedía antes y es muchísimas preguntas relacionadas con he actualizado la plantilla, he actualizado PrestaShop y esto falla, aquello falla y sucede a las 24 horas, a las 48 horas de que PrestaShop saque la última versión y es como, vale, tened en cuenta que esto no es, eh, o sea, PrestaShop tiene tendencia a ser menos estable que Wordpress normalmente tú te puedes aventar y decir vale, el plugin de Wordpress se ha actualizado en las últimas 24 horas la versión un poquito antes o no se ha actualizado el plugin y la versión sí, voy a actualizar la versión me arriesgo a ver que aunque el plugin no esté actualizado, vamos a ver si funciona. No suele haber tanta tendencia a que falle, pero en PrestaShop no sucede así. O ya no solo que no suceda así, sino que se trata de una tienda en la que hacemos transacciones, en la que generamos ventas y al final nuestra economía o la economía de nuestra empresa depende de ello. Con lo cual, tiene un mayor riesgo el hacer una actualización que pueda salir errónea o que pueda generar errores en PrestaShop que en Wordpress. Salvo que en el caso de WordPress sea una tienda. ¿no? Con lo cual, seguramente en WordPress, la, la gente que tenga WooCommerce no esté actualizando los plugins así tan a la ligera. ¿no? Entonces, es a lo que voy. Siempre pone, pongámoslo en la balanza. ¿vale? Y yo os recomendaría que nunca... Por, o sea, no os estoy diciendo que no actualicemos nunca el PrestaShop. No, hay casos en los que sí. Los que te he mencionado anteriormente y aparte, si te apetece estar al día, pues yo te diría, vale, elige una de las últimas versiones de PrestaShop, pero no las últimas. No la última. Esa es una de mis claves. Eh, de hecho es algo que he estado comprobando en el último año y antes, pero en el último va de cajón. Si Prestashop está trabajando con la, está diciendo que la última versión estable es la 1.7.8.2 y me invita a descargar esa. Y además cada vez que voy a abrir una tienda nueva, esa es la que viene en Softaculous, esa es la que viene preinstalada en Cpanel. No la instalo automáticamente. Me descargo una anterior. En mi caso por ejemplo ahora que estamos a, en enero de 2022 si me estás viendo después serán otras versiones, obviamente. Yo no estoy trabajando con la 1.782 porque de hecho he comprobado que aunque la plantilla Panda y Transformer están actualizadas para ella genera problemas y si Builder también está generando problemas. De hecho lo he estado hablando con gente de, a las que le doy soporte, ¿no? Con cuál estoy trabajando y luego os voy a enseñar. Os dejo por aquí abajo los enlaces de dónde encontrar las versiones de Prestashop. Eh, estoy trabajando con la 1.777 y con la 1.778. En realidad entre la 1775 y la 1778 son las que a mí me están funcionando bien, correctamente. No me vuelven loco, no me generan demasiado conflicto y es que si os fijáis no son tan antiguas. O sea, realmente PrestaShop se actualiza de, para mi gusto con demasiada a, frecuencia. Si comparáis con CertiBeast veréis que solo cambian de versión cuando hacen eh, modificaciones muy heavies eh, ya en lo que es la arquitectura del propio CertiBeast y el resto lo van sincronizando a través del, del repositorio. Bajo mi opinión, PrestaShop debería de hacer esto y debería de ser mucho más ágil. No estar obligando al usuario a hacer la actualización, sino que ellos, como técnicos que son, busquen la forma de que el usuario esté actualizado y sobre todo si trata de, de temas de seguridad o pequeñas actualizaciones. Pero no es algo que realicen, no es, no es la realidad, así que no seamos idealistas. El punto es, estamos en enero, ¿no? Ahora mismo estamos a mediados de enero, pues hace como cuatro meses que sacaron la, un, la versión 1778 que es lo que, con la que ahora estoy trabajando alguna, algunas tiendas. De hecho la 177 me da más confianza, más tranquilidad. Y solo es de un mes antes. O sea, no es tan antigua, no ha salido una tecnología que haya hecho una enorme diferencia de esta versión a esta. Si queréis saberlo y no estaré lucubrando, es tan fácil como darle al changelog de cada una de las versiones para ir viendo qué trae esa versión. O sea. Por ejemplo podríamos ver, mira si os fijáis al cambiar de la 177 a la 178 es lo que le llaman una actualización minor. Pero dentro de la 177, dentro de la 178 el resto de las que salen, un, o sea el cuarto numerito son patch. O sea como parche, <coughs> esos parches suelen ser, uy tú sí es del micrófono, no. Suelen ser eh, pues que se ha arreglado algo, que se ha comprobado que estaba fallando en la, en la punto .0 en la que sacaron como minor. Lo cual me indica que no es tan estable como se piensa. ¿no? Um, y puede que haya mejora. Vamos a abrir, por ejemplo, la 1782. Vamos a ver qué tiene. Y lo vamos a poner en comparativa con una, con una de la 177. Y estos de bug fix son arreglos de errores. Cosas que estaban fallando previamente. Y a veces sucede, no siempre, ¿vale? Pero a veces sucede que aunque hayan hecho un bug fix, puede seguir fallando o por lo menos en alguna situación, entonces no es 100% seguro que esto se haya arreglado. ¿Cómo lo sabremos? Si en las siguientes versiones que vayan saliendo no vuelve a haber un bug fix sobre las mismas, eh, los mismos ideas sobre el mismo tema. Por ejemplo aquí, arreglaron algo de la lista de deseos, un botón que desaparece cuando el producto es filter, filtrado. ¿vale? Esto es un arreglo que le habían hecho a la 1782, otro arreglo que lleva, o sea que sucedían estos errores en la 177X, y ahora en la 1782 se supone que no. Ay, no, perdón, en la 1781. Pero me voy a ir, por ejemplo, a un changelog de la 1777. Eh. Este era de la 1781. O sea, fijaros, si la versión anterior se supone que era una minor. ¡Oh, por fin salió la versión 178! Y la gente que estaba con la 177X es que me ha pasado con algún alumno. Eh, tenía mucha urgencia por actualizarse por estar al día o porque le fallaba alguna cosa de la plantilla. Que podía haber resuelto actualizando la plantilla sin necesidad de actualizar el PrestaShop. Ojo, ¿vale? Entonces en ese caso yo recomendaría, mira, si en este caso Sanitú, eh, Panda, Transformer, han actualizado la plantilla, han quitado esos errores o te lo han resuelto en un hilo del foro, aplica ese parche, no haga toda la actualización del PrestaShop porque vas a tener que resolver más cosas nuevas con las que no contaba en un principio. Vale, entonces, si había salido la 1780, cuyo changelog vamos a abrir ahora, que tiene solamente dos nuevas funcionalidades, o sea, si uno puede actualizar y decir, vale, tengo un modificador para el rellenar el formulario y. A ver, a ver, con que esto se traduce al revés: Add History Feature, o sea, agregar la, agrega la característica de historial a la versión 2 de la. De la edición de combinaciones en la página de producto. Vale, pues una función que a mí yo no la necesitaría ahora mismo, la verdad. Eh, y esta tampoco. Aquí hay mejoras de algo que ya existía. Que entiendo que son más bien a nivel o sea, a nivel programador. Si es que el usuario, la inmensa mayoría de estas cosas no las va a notar. Display tabs for extra modules in product page. Esto pudiera ser es atractivo. Pero normalmente las plantillas ya es una función que traen. La de las extra tabs. Agregar clases para eh, ordenar los links en las páginas legales. Puh. X, o sea, no es una cosa grande para mí. Y todo esto de aquí abajo es un arreglo de las versiones 177X. Y ahora en el front sí tiene una mejora eh, de la accesibilidad en la plantilla Classic. O sea, los formularios de la plantilla Classic. Que yo no uso la plantilla Classic, entonces no necesito esto. Y el resto son arreglos de cosas. Y en el core, mejoras, actualizaciones, eh, arreglos, instalador, ta, ta, ta. son cosas que a nivel desarrollador a lo mejor te interesan, pero a nivel usuario te valen, ¿no? Entonces, versión 1.7.8.1, que es este changelog, todavía sigue trayendo un montón de mejoras. Entonces, es algo que nunca se va a acabar, eh, con lo cual yo diría... Resumiendo, y porque ya estoy empezando a hacer el cuento largo, no os compliquéis de antemano con meter las últimas versiones, meter la tercera cuenta anterior o algo así, como de los últimos patch que haya en, en la última versión estable, y ya está, iros a lo seguro. Esto es patch sobre patch sobre patch. Lo más probable es que un patch sobre patch sobre patch sea mucho más estable que una minor o un patch cercano a un minor. Con eso creo que es suficiente, ¿vale? Este detalle de las versiones lo tenéis cuando venís a descargar PrestaShop, la típica... Te viene a la página de inicio de PrestaShop y le dices comenzar y te va a dar la última versión si no le pones nada. Yo nunca me descargo la última, como os digo, aquí abajo tenemos los enlaces, todas las versiones. Esa, esa página es esta. Okay. ¿Alguien quiere tortillas de maíz calientitas? <risa> Siempre pasan haciendo ruido. Vale, pues las otras razones por las que te diría que no te recomiendo actualizar PrestaShop, ya casi acabo, son, no lo hago sobre todo porque PrestaShop te recomienda estar al diablo, bla, bla. o sea, son cosas de marca. Ellos tienen que dar la sensación de que es seguro, que es estable, que te ayuda, y, perdón, pero bajo mi experiencia, si hay algo seguro es que PrestaShop mira por él, no por el usuario. O sea, miran por ellos como empresa, pero no tanto por el usuario, no es la gran prioridad aunque suene un poco incoherente y aquí acabo de soltar algo que más de uno me va a decir, ¿pero acá estás diciendo? me vale madre, ya lo he dicho o sea, llevo, ahora mismo llevo 10 años menos 2 meses trabajando con PrestaShop así que creo que sé de lo que hablo o sea, en definitiva si no tienes un motivo de peso, no actualices valora siempre el coste eh, y los recursos que tienes en cuanto a tiempo y presupuesto y solo si vas a tener una gran diferencia uh, una vez que hayas actualizado y si no déjalo estar o sea hay un, una la frase es, si funciona no se toca vale muchos desarrolladores y más de los que vienen clásicos de hace años que conozcan prestaciones te van a decir lo que funciona no se actualiza no se toca punto pelota que es que todavía estoy en la versión 1.6 bueno si es responsive y tú estás vendiendo bien y a nivel de estrategia tienes las herramientas que necesitas no te complicas la vida porque es que además dentro de poco va a salir la versión 1.8 que tiene un core diferente a la 1.7, no te va a servir la plantilla, ah, no te van a servir los módulos y vas a tener que hacer doble trabajo. Y te vas a acordar de toda la familia de la empresa de prestación Así que prefiero que te acuerdes de la mía que de la de ellos. <risa> uh, espero que te haya resultado útil el vídeo. Si es así pues dale un like. Si tienes comentarios por supuesto, dudas, me imagino que habrá muchas, déjala en los comentarios, yo te voy a responder. Y si te interesa el curso, la, mento eh, perdón, sí, la mentoría, una sesión de radiografía, one to one para el análisis de tu tienda o algo. Ya sabes que los enlaces están por aquí abajo o en la página de cursos.geracionaventa.com Así es como se mantiene este canal, así que bueno, si te sirve de algo lo que voy enseñando a través de él, me ayudas a mantenerlo, ¿vale? Pues nos vemos prontito. Un saludo, no olvides suscribirte. Venga, chao.